Hoy estamos de inauguración, no de lugar, sino de nombre, porque antes lo que era uh, Offipring, ahora se llama Pimentel, que además es el apellido de sus propietarios. Vamos a hablar con Rosy Urtenita Carde, que acaba de llegar, y también la presidenta de REN, a darle bueno, pues eh, la, la energía y la fuerza para que siga muchos años también ahora con este nuevo nombre, Pimentel. Eh. hablamos con su propietaria que es una empresa familiar Rocío nos habla de este nuevo concepto porque ahora es asesoría pimentera. ha cambiado el nombre y ahora me vas a explicar el por qué y qué vais a hacer a partir de ahora como asesoría ¿no? buenos días buenos días Elena qué placer tenerte aquí una vez más desde tantos años pues mira ...ahora somos Pimentel, asesoría gráfica... ...y mucha gente me ha preguntado... ...bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Cosas nuevas?... ...y no ha sido tanto cosas nuevas... ...sino ha sido adaptar el nombre a lo que ya veníamos haciendo... ...cuando nosotros eh, cogimos la rienda del negocio... ...fue OffiPrint. ...porque OFI era material de oficina, print, imprenta como tal... ...y con los años hemos ido adaptándonos a, a lo que nos pedían los clientes... ...que esa, esa, o sea, era el asesoramiento gráfico en el sentido de... ...qué papel le pongo a mis tarjetas si quiero causar eh, sensación elegante... ...si quiero una tarjeta más moderna... ...entonces claro, con toda nuestra experiencia... ...con nuestra experiencia asesorábamos a los clientes... ...entonces no éramos una imprenta al uso... ...así que este cambio ha sido más bien... ...adaptar al, el nombre a lo que ya veníamos haciendo. Además que es el nombre de la familia... ...sí, <risa> sí claro, porque eh, estuvimos barajando varios nombres... ...para el negocio, eh, pues varias cosas... Sobre, ...sobre todo nombres relacionados con la imprenta... ...pero también me di cuenta de que cuando la gente venía... Eh, ...me llama por teléfono, Rocío tengo un problema... ...quiero que me lo solucione... ...entonces claro, eh, me di cuenta de que la persona... ...viene buscándome a mí, a mí, a mi familia... ...y a, a mi gente, a mi grupo, o sea... ...todos nos consideramos en la empresa familia... ...y yo creo que por eso se merecía que fuera Pimentel... asesoría gráfica. Ese mismo lugar... Tendéis el mismo teléfono... ...todo igual... ...la página habrá cambiado también ¿no?... El sí, correcto... ...la página podéis visitarla... ...tenemos nueva página web... ...es www.pimentel.es... ...y estoy deseando pues eso... ...que la visitéis... ...que veáis todas las cositas que hacemos... ...que paséis por aquí a visitarnos... ...siempre seréis bienvenidos... ...hoy en la inauguración pero... ...bueno, pues siempre son bienvenidas las personas... ...que quieran venir a visitarnos. Hemos visto que ha venido también la presidenta de red ...Tenita Cárdenas, García... ...a darte esa energía y ese apoyo, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos con su visita... Eh, ...pertenezco a REM desde hace muchos años... ...el apoyo de Isa Incondicional... ...es una alegría tenerlo siempre... ...entonces, pues que ella está aquí hoy... Eh, ...es una alegría. Que venga Javier, pues también, porque Porque así él demuestra su apoyo al comercio local... ...al final, pues... Teniente alcalde de San Pedro, nuestra oficina en San Pedro, él está aquí, yo creo que, que es lo mejor. Gracias, Rocío. Por Gracias teniendo. a ti. Bueno, REN es una, ya como dice el nombre, REN, REN de emprendedora, y que son muchas las mujeres y también algunos hombres. Y sabes, como presidenta, también ha venido a darle tu apoyo y tu energía también, a, bueno, a formar parte de vuestro equipo. Por supuesto, por supuesto. Eh, aquí REN en representación, pues la presidenta, pues, por supuesto, no podía no podía faltar. Y acompañar a Rocío Pimentel, que es una sociedad ya de, de varios años, pues muchísimo más, claro. Bueno, Ren está ahora mismo en auge con vuestro nuevo local también, que se inauguró también no hace mucho, y estáis haciendo cursos, estáis haciendo formación, me tapan los globos. Sí, no te preocupes, parece que están vivos, Elena. Pues mira, justamente el fin de semana pasado, el bueno, el anterior, el viernes pasado, eh, tuvimos un hermanamiento con una asociación de empresarias vascas, tuvimos también un taller de formación, así que muy contentas, la verdad. Bueno, saludamos al Teniente Alcalde de San Pedro de Alcántara, a don Javier García, que siempre está en todo, apoyando aquí a San Pedro, que tanto queremos todos, y a la gente de aquí de San Pedro, como en esta ocasión le ha tocado, bueno, pues con este nuevo nombre, Pimentel, aunque sí. era muy contento. La verdad que ya lleva muchos años realmente el trabajo de esta familia, de Rocío a la cabeza, y para mí no solo una obligación, sino un placer acompañarlo, sobre todo a ella que está lógicamente pues, desarrollando una empresa de arte gráfica, una empresa local, una empresa sanpedreña, y que realmente nosotros tenemos que estar apoyando a los emprendedores, en este caso a Rocío. Decir que, que ella que también pertenece a la red, que como sabemos, es la red de mujeres empresarias, pues es muy importante. .el hecho de que estemos dando el impulso y sobre todo a empresas que hacen las cosas bien.. ¿no? porque ella ahora mismo es un referente también en arte gráfica en San Pedro de Alcántara. y nosotros a través de Alcaldía lo que podemos hacer es apoyarla y cada vez que no nos necesite estar aquí a su lado. Y hoy que es la inauguración, pues lógicamente no podíamos faltar. Son personas de toda la vida, además, que sí. siempre han dado un servicio, tanto en Marbella como en San Pedro, sí. y hoy día con tantos extranjeros que vienen aquí solicitando sus tarjetas de visita. Sí. y es un mucho, gran servicio, mucho, porque ¿verdad? aparte la arte gráfica, no solo empresas, sino organismos públicos, ...a nivel profesional, a nivel particular... ...y realmente nosotros en el mundo actual globalizado... ...con grandes superficies, con donde cada vez más difícil... ...tener empresas de este tipo... ...pues lógicamente tiene que, tenemos que mimarlas y cuidarlas... ...y yo de aquí a Rocío, a toda la familia, Pimentel... ...lo que le deseo, que esta nueva aventura... ...esta nueva marca, este nuevo diseño... ...este nuevo relanzamiento de la empresa pues sirve como un gran impulso para, para su prosperidad y el desarrollo empresarial de esta empresa que, que yo considero que, que a mí yo cuando veo empresas familiares yo simplemente tengo que decirles gracias porque al final apuestan decididamente para crear empleo, para generar riqueza y hay que recordar los difíciles momentos que también tuvieron que pasar durante la pandemia y yo creo que tenemos que animar a los autónomos a los emprendedores a seguir generando riqueza y muchas veces con dificultad y en este caso el hecho de que hayan querido rediseñar su marca, eh, yo creo que es importante, no porque hay que también, yo creo que es una oportunidad de mejora el, el intentar avanzar y dar paso hacia adelante. Y en este caso, Rocío tiene mucha energía, mucha fuerza y, lógicamente, yo como teniente alcalde de San Pedro de Alcántara y este, nuestro ayuntamiento solo podemos estar a su lado y apoyarla. Muchas gracias. Jaime. Gracias a vosotros, como siempre, que siempre estáis en todo.